¿Cuántas entrevistas diste en tu vida? ¿Tenés más o menos la idea? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué tengo que responder esto si yo soy un jugador de fútbol? ¿O quiero ser un jugador de fútbol? Sí. ¿La pasaste Hoy... mal en algún momento con eso? ¿Con la...? ¿Con, con la...? ¿Con eso? ¿Con la...?